Hola, hola. Hoy es nuestro segundo día de retiro. De nuestro retiro, un tiempo para sanar, un tiempo para soñar. Lo hemos basado en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, del 1 al 8, más o menos por ahí. Y ahora lo leemos, vamos a ver dos formas de orar que San Ignacio nos propone y en realidad que son dos herramientas para entrar dentro de nosotros, de observar profundamente. Este segundo día de retiro se trata de observar profundamente. Vamos para allá. Eclesiastes 3 nos dice, en este mundo... Todo tiene su hora. Hay un momento para cuanto ocurra, un momento para nacer, un momento para morir. Un momento para plantar, un momento para arrancar lo plantado. Un momento para destruir, un momento para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto. Un tiempo para estar de fiesta. Un momento para esparcir piedras. Y un momento para recogerlas. Un momento para abrazarse. Un momento para separarse. Un momento para intentar. Un momento para desistir. Un momento para guardar. Un momento para tirar. Un momento para callar. Un momento para hablar. Un momento para la guerra. Un momento para la paz. Qué bellas palabras en este segundo día de retiro. La invitación para el día de hoy es eh, un momento para observar profundamente. Como hay un momento para todo y hemos no vivido muchas cosas, especialmente en este año con la pandemia, yo creo que lo primero es recordar que no debemos forzarnos a sentir nada. <risa> a veces eh, esto es difícil, ¿no? Se nos vienen ideas de que siempre es el buen momento para reír y nunca hay un buen momento para llorar. Siempre es un buen momento para construir, pero nunca hay un buen momento para destruir. Y la realidad es que esto es ordinario, el morir, el soltar, el destruir, el desistir. Todo es muy ordinario, a todos nos pasa, pero como que casi nadie lo queremos afrontar, casi nadie lo queremos discutir, casi nadie lo queremos revisar. Y bueno, este es un momento, hay un tiempo para observar profundamente. Así que lo bueno es que San Ignacio nos recomienda eh, algunas herramientas que nos ayudan a cómo hacerlo, cómo mirar profundamente y poder comenzar a ver esas partes que a veces no queremos ver. No. Eh, San Ignacio tiene en los ejercicios espirituales una, una sección pequeña donde habla de formas de orar y, y es como parecer puede ser como algo introductorio para alguien que antes de que haga los ejercicios. Y San Ignacio tiene una propuesta que, que a veces le parece confusa al mundo de hoy, pero que una vez que la empiece una a hacer, se da uno cuenta de que hay mucha sabiduría ahí y que más bien la podríamos traducir un poco a nuestros días. San Ignacio dice, la primera forma de orar, es comenzar por los diez mandamientos luego los siete pecados mortal, mortales o, y sus virtudes opuestas luego las tres potencias del arma y luego los cinco sentidos corporales y dice uno, a ver ¿es una forma de orar o son cuatro? <ríe> y hay tanto número que me confunde ¿no? ¿y qué tiene esto que ver con el retiro? bueno eh, esta gráfica es una gráfica que el padre Chércoles, eh, jesuita Adolfo Chércoles, eh, desarrolla para ahondar un poco en esta formadora. Y lo que dice que hay una sabiduría aquí, que una vez que alguien lo hace, pues uno comienza eh, con los diez mandamientos. Sin embargo, hay algo muy interesante ahí en cuanto a que. Eh, vamos viendo a mayor profundidad nuestra realidad y nuestro ser ¿sí? entonces, si comenzamos con los diez mandamientos ¿qué estamos viendo? pues lo que vamos a ver son primero las cosas muy graves ¿no? los diez mandamientos son ya como lo que, lo que llega a romper la ley de Dios los puntos más altos ¿no? y eh, cuando la rompemos es que ya hemos cruzado varios puentes, ¿no? Y inclusive eso hay que verlo con misericordia. Ahora vamos para allá. Entonces, los diez mandamientos que son, amarás a Dios sobre todas las cosas, no andar visitando, eh, pidiendo cosas sobrenaturales, eh, yendo a los brujos, eh, no tomarás el nombre de Dios en vano, Y esto cuando uno lo rompe directamente como que es fuerte, ¿no? O dejar de, de ir a, a, a, a misa los domingos, por ejemplo, dejar de honrar a tu padre o a tu madre, matar, eh, cometer actos impuros. Hoy en día alguien dice, no, pero este no es tan grave. Sí, sí, sí, también hoy la gente que está viviendo una vida así de tener relaciones por todos lados, lo que andan es rompiendo corazón, rompiéndose el corazón, uniéndose demasiado antes de poderse comprometer y luego eh, dejándose es, es crear lastimaduras, eh, es dejar personas vulnerables, es dejar niños eh, sin, sin hogar muchas veces. Eh, eh, no robarás, no darás falso testimonio, contar mentiras, pero eh, lo de las mentiras es agregado. El dar falso testimonio se refiere como ante, ante la ley, ¿no? Eh, pensamientos impuros, ¿qué pasa eso? Pues el, el, el objetivizar al ser humano y eh, no codiciar los bienes del Son diez mandamientos, la cuestión es que son como cosas serias, ¿no? Y eh, en el adulto a veces como, como que andamos viendo pues ya eso es como romper la ley de manera seria. Sin embargo, eh, cuando llegamos ahí, normalmente ya pasó otra cosa antes, y es que hemos vivido como diferentes eh, eh, hábitos, ¿no? que normalmente son descritos como los pecados mortales y sus virtudes, los hábitos aquí, eh, la soberbia, la lujuria, la aguria, la avaricia, la ira, la pereza. Estas son como formas de estar en el mundo, ¿no? Un poco hábitos. La humildad, la castidad, la templanza, la sencillez, la caridad, la paciencia, la, eh, la laboriosidad, pues son como eh, los contrarios. Y al final están los sentidos. Y dice uno, pero esos es que tienen que ver con los otros. La vista, el olfato, el tacto, el gusto. Ah, y antes tenía eh, San Ignacio. Eh, las facultades eh, interiores, de, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces, ¿por qué están de esta forma? Bueno, la cuestión es que así va el desarrollo del ser humano. Comenzamos por acá, con los sentidos. Cuando somos niños, vamos como viviendo la vida, eh, en los afectos, en lo afectivo en lo que nos toca en lo que vamos viendo, oyendo, escuchando como niños todavía no hay mucha eh, reflexión ¿no? después viene el segundo paso que ahí se va formando poco a poco conformamos creciendo la memoria vamos haciendo recuerdos el entendimiento voy a entender, ah, por eso pasan las cosas por esto pasa por esto otro y la voluntad yo quiero tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. ¿no? Y luego por acá están los pecados mortales. La cuestión es que esto va eh, como ascendiendo. Y aquí viene el tema de nuestras heridas. Cuando un niño ha recibido algún maltrato, algún golpe, algún abuso... Alguna situación difícil, alguna carencia de comida, de afecto, de lo que sea. El niño todavía no entiende qué está pasando necesariamente. Luego viene un hacer sentido de esto. Eso se graba en la memoria. Eso después, el entendimiento empieza a hacer sentido de eso. Esto es como el laboratorio donde vamos formando quiénes somos. Y ahí... Comenzamos a hacernos diálogos internos que pueden ser centrales a la vida. ¿No? Si no hago tal cosa, entonces, X, peligro. Si no me defiendo de tal forma, entonces, si no reacciono de tal forma, entonces, y entonces comenzamos a vivir eh, diferentes hábitos que vienen de nuestros pensamientos, que vienen de una forma de defendernos de la vida, de lo que se nos ha venido, ¿no? Y Entonces, eso puede acabar en pecados serios. <ríe> y entonces yo creo que es algo importante revisar, como en esta escala se nos pone una propuesta de oración, en el sentido de que yo puedo revisar mi vida, y darme cuenta, aquí está la ley de Dios, los diez mandamientos. Dios dice no matarás. <ríe> y, y a veces me dan muchas ganas de matar a alguien. <ríe> ¿Qué pasó antes? Pues que ya traigo mucho tiempo con ira. ¿no? ¿Qué pasó antes? Pues que yo tengo mi mente pensando que si no me defiendo, la gente va a abusar de mí, que si no me protejo, nadie me va a proteger. ¿Qué está antes? Pues una carencia, que de niño no me cuidaron, que de niño no me protegieron, que de niño experimente falta de amor. Bueno, acaba en algo muy serio, pero comienza en algo desde la sensibilidad, desde los afectos, desde la vivencia. Y entonces para revisar nuestra vida, pues a veces ayuda como esta escala. ¿no? A veces son hábitos que tengo, formas de actuar y me doy cuenta que otra gente no es así. O a lo mejor ni me doy cuenta, pero me doy cuenta que tengo algunos hábitos que no me ayudan en la vida. Y bueno, pues de ahí puedo revisar para atrás. ¿Qué pensamientos acompañan esas acciones? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Qué diálogos interiores tengo? A lo mejor juzgo mucho a los demás. Si me reviso mis diálogos interiores, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, a lo mejor y me doy cuenta que el peor juez soy yo conmigo mismo. <risa> que a lo mejor le hablo mal a la gente. Pues es como el pecado, ¿no? Después me reviso, ¿cuál es el hábito? Pues a lo mejor el hábito es que yo me hablo mal. Y a lo mejor que pienso que así es la única forma en la que voy a mejorar. Y cuando revisamos a nuestra sensibilidad, cuando revisamos nuestros recuerdos, lo que hemos vivido, pues a lo mejor lo que hemos vivido es insultos de nuestros padres, con la mejor de las intenciones, cuando el niño no entendía, eh, y después pensamos, pues que esa es la forma en que mi papá me, me estaba tratando de ayudar, es que es la única forma en la que uno mejora. Entonces empieza uno a dar cuenta que si no sano, aquel recuerdo, aquella sensibilidad de herida, pues todo lo demás va trayendo consecuencias. Y a veces el pecado de fondo no es algo terrible, no es algo malvado, de fondo hay mucha vulnerabilidad. Cuando me encuentro que me doy a rancones de ira, cuando me encuentro que, que soy perezoso, cuando me encuentro que, que, que miento, cuando me encuentro lo que sea, pues puedo empezar a revisar y qué pensamientos hay detrás y qué experiencias hay detrás. ¿Qué me digo? ¿Por qué me lo digo? ¿Cómo lo he vivido? Una forma de orar útil. Mañana vamos a entrar a más profundidad al tema de la herida y todo eso. Por ahora yo le recomiendo que se cuide, que disfrute un poco su relación con Dios. Porque esta forma de orar pues, puede como empezar a abrir cosas, ¿no? Que yo creo que vale la pena que, que las hagamos con el Señor, que las hagamos con Dios, que no lo hagamos eh, como una forma de así ser demasiado duros con nosotros. Y, y lo primero que yo le recomiendo es como detenernos un poco. Quitar las distracciones del radio, quitar eh, mucho programa, solamente durante este retiro, quitar todo lo que sea mucha información, demasiadas noticias, y vamos a detenernos un poco. Parar, disfrutar el silencio, porque así, Solamente es cuando podemos crear como espacios interiores eh, sagrados. ese es el segundo punto. Vamos creando durante este retiro espacios sagrados. Espacios en mi casa donde yo disfrute sentarme. Lugares bonitos, lugares de caminar tal vez. Pero también espacios sagrados interiores donde me pueda yo poner a revisar un poco mi interior viendo este proceso. ¿No? Eh, y luego, a veces vale la pena también tomarnos un momento de meditación, ver esto a la luz con la escritura. Tal vez la cita bíblica de eclesiástico que veíamos hoy, eh, más adelante vamos a, a proponer eh, otra. Que, que puede ser también útil, y, y va a ser la de Romanos 8, del 22 al 23. Pero el meditar con la palabra, que es leerla pausadamente, verla punto por punto, esta va a ser la segunda forma de orar que vamos a ver al final. Hacer silencio, que ya, que ya lo veíamos, eh, parte del detenernos y el hacer silencio, y finalmente, eh, hacer una distinción importante, que es la distinción entre transformación y resiliencia. La resiliencia es algo curioso que se ha vuelto como mucho de moda, no eh, que es una capacidad del metal, ahí comienza la palabra, de, de un metal que lo puede uno doblar, y ¿qué pasa?, que hay ciertos metales que regresan a su posición original. Un metal con mucha resiliencia, lo puede uno doblar mucho y uh, regresa a su posición original. Y entonces eh, se nos invita mucho a ser resilientes, a regresar, a volvernos. Y hoy en el retiro no pudimos grabar eh, la, la, la charla pero estamos como regrabándola. Y nuestro hermano Johnny Berríos hablaba de este concepto que, que viene de, de Javier Meloni. Y él decía cómo él en su vida pues, ha vivido cambios y donde a veces lo importante no es la resiliencia. Porque la resiliencia es como regresar a lo que estábamos. Y lo analizaba a la luz de la vida de San Ignacio. San Ignacio de Loyola le da una bala de cañón, y en el recuperarse empieza a leer la vida de los santos, empieza a ver su vida a la luz de esto, y entonces él tiene una opción de regresar a su vida anterior, después de que se recupere, que sería como un poco la resiliencia, pero algo pasa en ese momento de reflexión, de silencio, de, de parar, de hacer un alto, que no regresa a la vida anterior, sino que en vez de la resiliencia, también está la transformación. Hay un tiempo para la resiliencia, un tiempo para la transformación. ¿Y cuáles son los momentos de transformación? Pues a veces es momentos de confrontarnos con, con la limitación nuestra, momentos de confrontarnos con cosas externas que no podemos controlar, como el COVID, como la muerte, como eh, la dificultad económica, donde a veces lo que eh, estamos llamados no es necesariamente la resiliencia, a veces estamos llamados a la transformación. ¿Qué puedo hacer yo de un cambio interior? ¿De qué forma también me, me podrá estar llamando Dios a transformarme interiormente? no solamente regresar. Yo creo que eh, sería algo con lo que nos podríamos quedar en este segundo día de retiro. Una invitación a la oración, una invitación a observar profundamente nuestro interior. Y pues les dejo estas dos citas bíblicas. La primera es... Romanos 8, 22 al 23, y la segunda es Eclesiástico 3, del 1 al 8. Como citas con las que podemos sentarnos un poco. Y finalmente le dejo una forma de meditar, que es San Ignacio, como una estructura para la oración, con algunos pasos, algunos de ellos son muy muy sencillos, pero aunque son ocho, son muy muy sencillos. Y vamos a repasarlos para que pueda usted sentarse con esta cita bíblica y estos pequeños pasos para la oración. El primero es preparación de los puntos. Aquí va a ser escoger una de las dos lecturas, leerlas y luego ver cuál me llama más. Segundo, Tomar conciencia de que Dios me mira es algo bien sencillo. Cierro mis ojos y me doy cuenta de que Dios me mira. <ríe> Solamente eso y disfrutarlo. Quedarme bajo la mirada de Dios. Tercer punto, incorporar el cuerpo. Yo recomiendo un poco, poner un poco de tensión en los hombros y dejarlos caer varias veces, mover el cuello, cerrar los músculos de la cara, abrirlos y relajar ir haciendo como tensión y relajación de todos los músculos del cuerpo hasta llegar a la punta de los pies. Eh, escoger una postura cómoda, se recomienda eh, que, que la busquemos. Si estamos sentados todo el día, tal vez es de pie, si no, sentarnos un rato, estar en, con, la, con la espalda más o menos recta, que esté cómodo el cuerpo, con la cabeza sobre los hombros y la espalda. Y luego la oración preparatoria que Señor se recomienda que sea que todas mis intenciones y operaciones estén orientadas a tu mayor gloria y alabanza. Es una forma de orientarnos en nuestra vida cada vez que oramos, cuál es el fin al que vamos, pues la alabanza y la gloria, darle gloria a Dios. Luego hacer la petición particular que buscamos eh, en este retiro, yo creo que una buena gracia por la que podríamos pedir eh, podría ser la gracia de ver, Señor dame ojos para ver, oídos para escucharte profundamente, podría ser. Y luego San Ignacio recomienda que continuemos a los puntos. ¿Y a qué se refiere esto? Ahora ya voy leyendo la cita bíblica, y me detengo en cualquier punto, en cualquier frase. Por ejemplo, el eclesiástico tiene binarios muy claros, donde nos podemos ver, revisar un, un lado, un otro. Reviso, tal vez puedo empezar a aplicar la memoria, el entendimiento, la voluntad. ¿no? ¿Qué recuerdo de esto? ¿Dónde lo he vivido un tiempo para algo, un tiempo para lo otro? Eh, memoria. Entendimiento. Pues si sí, es que hay un tiempo para eso, si he tenido tiempo para lo otro, ¿cuál es el tiempo ahora? qué tiempo eh, no quiero vivir, qué tiempo estoy eh, y la voluntad, qué me gustaría, qué quiero hacer, qué necesito. ¿no? Eh, pero ir punto por punto y me detengo donde encuentre fruto y no avanzo hasta que sienta que le haya sacado el mayor fruto posible. Luego un coloquio que San Ignacio recomienda es hablar con Jesús y dejarnos que nos conteste. Es utilizar un poco la imaginación para escuchar en primera persona lo que sabemos que Dios nos dice. Por ejemplo, sabemos que Dios nos dice que nos ama. Pero qué diferente que nos diga, ay, es que que yo diga, ay Dios, es que Dios me ama. Dios ama a todos. A que Dios me diga, te amo, con tu nombre, Pepe Ruiz, te amo, eres mi hijo amado. ¿Eh? Qué diferencia. Entonces hay que escuchar que Jesús nos hable. Es un poco un ejercicio de imaginación, también es un ejercicio... De dejar que el espíritu que ya habita dentro de nosotros nos, nos mueva y nos interpele. Y finalmente, eh, reviso eh, toda la oración hacia el final eh, y veo qué ha sido lo que más me ha llamado la atención, anoto lo que me haga falta. Así que, pues tenemos dos formas de orar. La primera es esta de. Eh, que puede ser comenzar con los mandamientos, los pecados mortales, las potencias del alma, los sentidos corporales, o simplemente, eh, como lo traduce este Chércoles, es comenzar con, con cuáles son las cosas serias que hago, o, o las cosas que me meten en problemas, las cosas que me meten en problemas en mis relaciones, eh, cuál es mi visión de la realidad, luego meterme a ver, cuáles son los hábitos o actitudes que normalmente tengo, que a veces no cuestiono, que no miro profundamente. Luego, ¿qué, ¿cómo estos volviendo, siguiendo uno tras otro? ¿no? ¿Y por qué se formaron estos hábitos? ¿Qué cosas me digo? ¿Cuáles son mis diálogos internos? ¿Qué recuerdos me traen? ¿va? ¿Qué deseos tengo cuando pienso en eso? Y luego reviso qué me ha pasado. Que he vivido. <ríe> y ya vamos comenzando, entrando al día de mañana, que es eh, pues el revisar eso último, la herida, ¿no? Pero por ahora es un tiempo para observar, para revisar profundamente. Un gusto estar con ustedes, que el Señor los bendiga, que este tiempo de viento es un tiempo de preparación para que el Señor vaya entrando y tocando más profundamente. Dios los bendiga. Nos vemos.